Bueno, han pasado seis días desde que agregamos la materia orgánica. Yo he mezclado todo el interior una vez al día. Eh, se ha hecho un compost divino. Podemos ver que la materia está muy bien. Ya está fría. Está a unos 25 grados centígrados quería aclarar que el único detalle aquí era que casi todo, tenemos casi lleno el vermicompostador el, el esto tiene unos 60 centímetros de alto tenemos unos 40 centímetros la única parte que estaba caliente era la superior los primeros 5 centímetros por lo que ya la parte inferior los últimos 40 centímetros ya era un vermicompost o lombricompuesto de muy buena calidad que bueno, ahora quedó Mezclado con, con material seco que he agregado, ¿sí? Como en los cartones de aquí, papeles y demás. A ver aquí, miren cómo queda el papel. No se desarma con, una, con un plástico. Bueno, eh, ya me parece que está bien para volver a agregar los, las lombrices así que vamos a, a sacar de aquí nuevamente, de mi otro vermicompostador, pero este es un vermicompostador... Eh, horizontal digamos y no continuo ¿sí? ahí ya tenemos nuestras amigas están este está repleto porque tiene obviamente las de, a, las de aquí y del otro vamos a contar alrededor de mil para poder echar hasta un kilo de materia orgánica eh, al otro al día ¿sí? para volver a hacer un sistema de vermicompostaje luego le agregaremos voy a dejarlo un día o dos que se acostumbren un poco a, a, a la remoción, al movimiento. Y le vamos a agregar sí, nuevamente el material orgánico que vemos juntando hace una semana ya. Lo vamos a triturar nuevamente, pero esta vez vamos a eh, cambiar un poco la metodología. Vamos a ponerle un poco más de, de secos, menos humedad y más papel y cartón junto con la mezcla antes de echarlo. Así favorecemos el consumo y ver qué pasa. Estamos experimentando, ya vieron que el sistema funciona perfectamente, yo lo que hago es llevarlo al extremo para justamente ver los límites superiores e inferiores en cuanto a, a, a la eficiencia del de el sistema en sí. Así que bueno, eh, vamos a pasar las lombrices y ya volvemos. Muy bien, he juntado cerca de 400 lombrices adultas más bien adultas eh, son las que tienen clitelo. en este caso junté unas 400 lombrices ya un poco más grandes ¿Sí? y en la mezcla hay infinidad de huevos y en estados juveniles yo ahora lo voy a dejar descansar unos días como había dicho a ver si miren lo que es aquí la cantidad de a ver son muy pequeñas mi teléfono no engancha bien pero hay infinidad de lombrices en estado juvenil ¿no? como dije metí unas 400 separadas a mano contadas a mano y luego dejamos ahí un montón de pequeñas miren cómo hacen con con material lo van recirculando continuamente bien esas pequeñas en unas semanas ya van a estar grandes comiendo vorazmente ya lo hacen desde, desde el primer momento que nacen son tenemos hábitos alimenticios que los padres pero por supuesto que comen menos por, por, por edad ahí hay una, miren ahí hay varias más chiquititas pero bueno vamos a dejar aquí quietitas un, unos días miren todas las que hay para que se acomoda su nuevo hábitat la humedad está perfecta quizás riego un poquito voy a tapar con un cartón o un, un diario para que no se les vaya la humedad y en unos días vamos a alimentar por supuesto que ahora enseguida ellas se van a ir yendo hacia abajo por ser fotofóbicas, miren cómo huyen de la luz la luz, los rayos revienta las mata ¿sí? miren ahí cuando las alumbro enseguida buscan huir ¿Sí? Es por esto que no escapan de nuestro sistema. ¿Eh? Si tienen suficiente com comida y humedad, no tienen por qué escapar. Aquellos si que tienen miedo de tener lombriz en su casa, en la lombriz roja californiana, no presenta ningún tipo de enfermedad ni transmite enfermedad. todo lo contrario, el hábitat donde crece se favorecido por su intestino, se llena de bacterias benéficas tanto para el medio ambiente como para las plantas y el suelo ¿sí? eliminando aquellas no deseables tenemos la lombriz son todas juveniles la mayoría pero había muchas muchos huevos ¿eh? y pequeñas recién nacidas como esta ya llegan a ver ahí ahí está muy pequeñas muy bien vamos a dejarlo así y en unos días eh, vamos a alimentarlas